Hola amigos, mi nombre es Víctor Damián Rosa, el fundador de la Logia Luciferina Semillas de Luz Universal. En los próximos días daremos a conocer la hora y la fecha. El día, la hora y la fecha en que empezarán las transmisiones en vivo. Hay 10 hay programas, vamos a empezar con 10 programas, eh, con programación totalmente diferente para todos ustedes. Yo no me voy a, no voy a estar solo en esta programación. Vamos a transmitir por todas nuestras redes sociales y por nuestra plataforma digital, Organización Luciferina semillas de luz universal.com. El mensaje para todas esas, aquellas personas que no se han acercado al ángel de luz, que piensan que mi señor Lucifer es un ser eh, de maldad, que es un ser malo, que es un ser despiadado. Aquellas personas que están interesadas en conocer la verdad, nos pueden contactar. Nosotros estamos dispuestos a ayudarles a ustedes para que vean la vida de una manera totalmente diferente. Saludos a todos mis allegados alrededor del mundo. En especial, especialmente a los de México, en Perú, Ecuador, Chile, Paraguay, en Uruguay. En Venezuela no únicamente a lo largo de toda mi trayectoria espiritual he logrado tener únicamente dos ahijados, que es Antonio en Venezuela y Mario Eugenia en Venezuela. Por la situación de ese país se dificulta mucho que nosotros le brindemos una asesoría a nuestro hermano país. Eh, así pues que cuando la situación política cambie podremos... Estarles brindando la asesoría que tanto están pidiendo en Venezuela de nuestra parte. Eh, si ustedes quieren hacer un pacto con mi señor Lucifer, lo pueden hacer acá, directamente, en la organización luciferina, acá en el templo. Lo pueden hacer en una sola ceremonia. Contáctenme a mi WhatsApp y yo les digo las condiciones. Les doy las fotos para que se acerquen acá, a la organización luciferina y hacer un pacto directamente con mi señor Lucifer. No espere a que pase el 2021 y usted siga en la miseria, en la pobreza. Es el momento de ver todo de una manera totalmente diferente. Pero esto únicamente es posible si nos acercamos a nuestro Dios de Lucifer. Ya son cada día más y más las personas que se acercan a él y logran cristalizar sus sueños. Logran vivir de una manera completamente diferente. Si sí es posible tenerlo todo. Ustedes no están acá en la tierra para vivir amargados. Ustedes no están acá en la tierra para para vivir, pobres, para vivir en la miseria. ¿Cuánto llevan ustedes pidiéndole a ese Dios mezquino que les escuche? Que les dé una casita para ustedes habitar con sus hijos, con su familia. Una casa modesta. Y se llevan toda la vida pidiendo eso y no se lo conceden, ¿verdad? Porque ese es un Dios mezquino. Es un Dios que no escucha y si escucha, no responde. Es un Dios que le gusta ver a su pueblo humillado. Entre más se humille, más se deleita a él. Allá donde le estén, complaciéndose como de ver cómo se le humillan, cómo le ruegan y él no le escucha. Si ustedes empiezan a ver la vida de una manera totalmente diferente, hacer un pacto con mi señor Lucifer, la vida de las personas cambia. Él cambió mi vida y cambió la vida y está cambiando la vida de miles de personas alrededor del mundo y usted puede ser el próximo. Contáctenos ya, desde cualquier parte del mundo, los teléfonos que aparecen en pantalla. Mi nombre es Víctor Damián Rosso Villarreal. Recuerden suscribirse a mi canal y darle me gusta. Atrévete y déjate sorprender.